Hola Roberto, buenos días. Bueno, vamos a pasar eh, de inmediato entonces a analizar lo que fue el día de ayer, 7 de octubre del año 2020. El primer y único debate de parte de los vicepresidentes, compañero de boletas de los candidatos presidenciales por la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ir colocando el video, porque tengo muchísima información realmente, para ir comentando. Un debate de unos 90 minutos aproximadamente, se trataron 9 temas en concretos tenemos por el partido demócrata a la senadora Kamala Harris quien es la compañera de boleta del candidato demócrata Joe Biden y en el otro extremo tenemos a Mike Pence actual vicepresidente y vuelve a reelegirse a aspirar a reelegirse mejor dicho eh, por el mismo puesto por el partido Demo eh, republicano de Donald Trump. Vamos a ver algunos de los temas y, pues, a comentar cosas importantes. El tema que no se queda es la actual pandemia del coronavirus. Ahí, pues, el, el lado de la senadora eh, habla de la medida de Trump de cerrar. La, la frontera al inicio y que fue una decisión que pues lamentablemente, según ellos, según ellos eh, limitó lo que fue el ejercicio económico de los Estados Unidos. Por el otro lado, eh, tenemos a Mike que piensa que de no haberse cerrado la cantidad de muertes hubiese superado la cifra actual de unos 200.000 mil aproximadamente. También se habló de la desigualdad racial y pues sacó a colación lo que es el tema de George Floyd. También se, vamos a tener el video, sí. Eh, también se habló de la vacante en, las, en la Corte Suprema y el aborto. Pero en el dado del aborto, muy interesante el contraste, porque por un lado la senadora eh, Kamala dijo que estaba a favor, diciendo que la mujer tenía derecho a decidir. Y por otro lado, tenemos al actual vicepresidente Mike Pence, que dice que tanto él como Donald Trump son pro vida, lo cual deja un contraste claro en que de parte de Biden sí está a favor del aborto y de parte de Trump no está a favor del aborto. También se habló de política exterior, se habló de la relación con China en el cual Mike eh, Pence pues obviamente dice que Donald Trump no está para nada contento con el país y pues que ellos asumen que son los responsables de la, de la pandemia del coronavirus. Ahí está también el tema del cambio climático. Se habló igualmente del impacto económico de la pandemia en el cual eh, Harris dice que Biden cree en la economía desde el trabajo, las familias y por el otro lado Trump cree desde las personas que son ricas, que tienen esa asequibilidad económica. Por el otro lado, el, el Mike Pence dice que durante la gestión de Obama y Biden, Estados Unidos tuvo el desarrollo económico más lento desde la gran depresión. Según las encuestas en redes sociales, el ganador del debate fue el candidato y actual vicepresidente por el Partido Republicano, Mike Pence. Eh, el, audio, el video que tenemos, le podemos dar audio incluso para que, que fue una de las partes favoritas de Roberto, realmente en el cual. Eh, se hubo una disputa se pudiese decir de interrupción aunque hay que agregar que ese no fue el ejercicio el ejercicio mayoritario de del debate es decir hubo más respeto de la locución de cada quien vamos a escuchar esta parte is bill biden has been very clear he will not raise taxes on anybody who makes less than 400 000 a year he appeal the trump tax cuts mr vice president I'm speaking Well, I'm speaking. It would be important if you said the truth. Joe Biden said <laughs> twice in the debate last week that he's going to repeal the Trump tax cuts. That was tax cuts that gave the average working family $2,000 in a tax break every single that year. Is, Senator, that is absolutely that's not true. Estamos escuchando parte del de debate que, repito, es el único debate que tienen la oportunidad de hacer los vicepresidentes. Ya en el caso presidencial, que son tres, el próximo está pautado para este próximo eh, jueves 15 de octubre, una semana justamente, y pues en el caso del candidato demócrata Joe Biden, él dice que si Donald Trump sigue con el COVID-19, él prefiere que no haya debate. Y pues Donald Trump obviamente está... Eh, retenuente a que sí quiere que haya ese segundo debate, esa es la noticia Roberto de parte de la política de Estados Unidos Mira, eh, estuve viendo el debate, lo vi completo eh, obviamente uh -huh. eh, deja mucho que decir los debates a un nivel de estos políticos porque hay que hay que recordar por ejemplo en el caso de, de Mike Pensen es un posible candidato presidencial y él sí. tiene que ir acomodando su proyecto político personal. El mismo caso de, de, de Kamala Harris, esta eh, mujer, que es la primera a, a, mujer de color a, como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. De hecho, en medio del discurso, eh, entre los detalles que tú mencionabas, está el punto de que ella se fue al tema familiar, de que su madre sí. fue un inmigrante que llegó a Estados Unidos y que ella creció y pudo desarrollarse y ha podido ¿no? llegar prácticamente a una de las posiciones más importantes de los Estados Unidos y el mundo, eh, ser vicepresidenta de la primera potencia eh, eh, como lo es Estados Unidos. Pero bien, eh, eh, realmente me dejó muy corto. Una observación y muy importante, y aparentemente esto es haciéndole, si se quiere, eh, eh, el lobby o, o, o, o el entremés o la introducción a un próximo debate con, eh, presidencial entre Donald Trump y uh -huh. John Biden, es, no sé si tú te cuentas, póngame la imagen, el señor director, del debate. Primero, estaban sentadas ¿eh? sí. ambas can ambos candidatos y aparte de eso tenían una división de cristal o de mica. ¿eh? Uh -huh. eh, póngame la imagen, señor director, del debate de, de, la, de los vicepresidentes. Eh, este escenario es muy diferente al escenario... Si tenemos la imagen, exactamente, póngame esa imagen, déjenmela ahí correr. Gracias a nuestra gente de Univisión, veloz, por esas imágenes, ¿verdad? Hay claro, que mencionar, eh, mire, ahí, ahí, si puede frizarla, el señor director, no sé si la tecnología de nosotros, ahí, ok. Fíjense ustedes, ¿eh? sentados, mayormente los debates eh, políticos se hacen de pie. Uh -huh. Segundo, el primer debate entre... Donald Trump y John Biden fue sin ningún tipo de protección, simplemente guardando la distancia de unos dos o tres metros. Aquí vemos que aparte de la distancia está la división en cristal. Digo esto es, me imagino, la producción eh, de, de Fox acondicionando ¿no? para cuando venga el debate presidencial, ya con un presidente Donald Trump positivo de COVID, que todavía no ha dado negativo porque la gente no. se ha enfocado que si se recuperó o no. Lo importante sería en este momento si es positivo o negativo. Si es positivo, Donald Trump no puede, no puede sociabilizar. Donald Trump, según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, es que una persona con COVID, primero, el, el, el, el primer protocolo era las personas excluirla, eh, separarla, e incluso internarla en un centro especial de COVID Ya luego se bajó la medida a que si la persona estaba sintomática Como entre comillas es el caso de Donald Trump Pues pudiera ir a su casa a seguir con el tratamiento Pero dentro de los protocolos todavía El protocolo es que la persona se aísle y se ponga en cuarentena Por lo menos por 15 días Y que luego de esa cuarentena de 15 días esa persona afectada de COVID, llámese presidente Donald Trump, llámese quien se llame, hacerse dos pruebas PCR y que arrojen el resultado negativo. Entonces ya la persona se puede reintegrar a sus labores, que no es el caso del presidente Donald Trump, porque esto realmente no entiendo por qué la Organización Mundial de la Salud, por qué sus asesores médicos no hacen hincapié si todos los estadounidenses y todos los habitantes del mundo tienen que obligatoriamente llevar ese protocolo. Sí, pero recuerda que ya Estados Unidos no, no es miembro de la Sí, Sí, pero pero independientemente de que salud. no sea miembro, ¿eh? No quiere quiere que que hagan lo que quieran. quieran. No, no, Porque Porque un un protocolo de mismo sistema sistema y y de los Estados de los Estados Unidos que, no recuerdo el nombre del asesor eh, y científico que por varias ocasiones eh, fue, si se quiere, acosado por el presidente, en el sentido que él da una declaración, el presidente Donald Trump otra, sí. pero eh, eh, ese, eh, ese es su asesor en, en materia de, de virus y, y lo que tiene mm. que ver con medicina ya de pandemia y todo eso. Entonces el protocolo es el mismo. y el que Sí, subió. pero es que Porque estamos hablando voy, de Donald Trump. Mira, eh, lo que pero pasa pero es que Donald Trump, está Trump, está Trump está por ejemplo, está Donald está Trump. Trump ha estado desinformando, de, de un momento a otro, él dijo que el, el, el cloro, o los de detergentes, claro. o los desinfectantes, sí. me, mejor dicho, eh, como matan virus, la gente podía tomarse su trajito de. Saludar, saludar. ¿Tú entiendes? El presidente Donald Trump no es médico, no es científico, y él tiene que someterse a los protocolos de seguridad, porque mira, ahora mismo el foco de contagio en los Estados Unidos es la Casa Blanca. Van varios funcionarios de la Casa Blanca afectados de COVID. Y qué bueno que la mayoría han sido asintomáticos, pero recuerden que no sabemos en cómo le puede afectar a cualquier ser humano, no importa que sea eh, político, norteamericano, latino. Fíjate, por ejemplo, aquí en el Congreso de, de la República Dominicana, hay varios congresistas positivos y bueno, varios sí, también funcionarios, ¿entiendes? que han dado positivo. Y reitero, el protocolo es que se quede en su casa o en la Casa Blanca 15 días, que se haga la prueba PCR y después se reactive. Yo estoy de acuerdo con John Biden, en ese sentido, de que si él no da negativo a la prueba, no vaya, porque, oigan esto, señores, oigan esto. Los periodistas que fueron a cubrir el primer debate, todos los periodistas, camarógrafos, hasta que el barría, ahí en, en, en, en, el, en el área donde se iba a hacer el debate, tuvo que hacerse una prueba de COVID y que la prueba arrojara, arrojara negativo para entonces poder accesar y se le ponía un brazalete y un gafete distintivo entonces ¿qué sentido tiene? si el presidente si, si uno de los que va al debate tiene el COVID ¿qué sentido tiene? aquí tiene esa mojigán, entonces sería un mal, sería un quíten, un mal ejemplo su un su protocolo mira Estados Unidos ahora mismo en Brooklyn Ojalá que me llamen mi gente sí, de Estados sí. Vamos a ver la línea El 809-725-0505 Y ojalá Bueno, estamos desconectando lamentablemente Con Canal América que es eh, Hasta las 12 del mediodía Pero en Brooklyn están cerrando Brooklyn sí, está intervenido ahora mismo Por las autoridades de salud de los Estados Unidos ¿eh? Y están temiendo Un rebrote eh, en, en Nueva York principalmente Que fue el, el, el epicentro del COVID en su momento, donde llegaron hasta mil personas contagiadas en un solo día, ¿eh? y donde Estados Unidos reporta más de 200 mil muertos hasta la fecha de COVID-19. Así es. ¿Eh? Entonces, eh, pues ya no vamos a hacer ningún protocolo, porque si el presidente es de todos nosotros, porque es mi presidente también, ¿eh? mm. son mi gente, claro. la, la, la, la administración Trump, son mis amigos, pero... Independientemente que sean mis amigos, usted no tiene la razón. Con, con todo el respeto que usted se merece, querido presidente Donald Trump, usted no tiene la razón. Si, si Joe Biden y su equipo entienden que no debía debate por el tema de seguridad, Joe Biden es un viejo con, con más problemas que Donald Trump, entonces, sí. entonces Donald Trump lo que quiere cuando yo y lo escupa. De maldad. Ay no. Cuando Roberto, viene a ver, oye, ay, ¿quién? No, no, ¿Quién? ¿Don no, Donald no, Trump. No, no, no, Donald Trump se atreve no. en un trabajo, hablarle, decirle, pegue a que tú no matas está a está En televisión nacional, levanta tu mano derecha. ¿Qué? No, no, ¿Qué? pero no. Yo, yo no puedo dejar. Que Donald y, Trump no se atreve a pararse Trump, y, y no, acercársele. No, Trump, y decirle, no, y decirle, no, eh, mira lo que dijo Donald Trump: que el virus no es tan mortal. Porque, eh, como él dijo, a él. Él, él, dijo, él cree que es una bendición tenerlo, él dijo. Ajá. Él dijo que es una Entonces, bendición. Entonces, si, si Donald Trump, donde para mí es una falta de respeto a los familiares que han perdido a, a hermanos, madres, padres, amigos, por el COVID, que tú le saltes con eso a una gente. Entonces, sí. para mí, yo no dudo nada que en medio de un debate donde se le acerque a, a John Biden y le hable de ahí a ahí y le diga, mira, que no se te va a contagiar. Eh, digo yo, ¿eh?